Buenas tardes a todos amigos, yo soy Enrique Alario, muchos me conocéis, los que no me conocéis pues seguramente habréis entrado a este vídeo a través de, de mi blog enriquealario.com y nada, pues eh, vamos a hablar en este en esta entrevista, vamos a hablar sobre Blower Door. Blower Door es un sistema que ahora nos contará nuestro nuestro invitado. Eh, nuestro invitado que es Miguel Ángel Carrera. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola. Buenas Hola. noches a todos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, bueno, Miguel Ángel es, eh, es ingeniero y es experto en termografía, es eh, gerente de la empresa Termagraf aquí en Valencia, que se dedica pues, a las inspecciones termográficas y además también pues eh, se dedica a hacer los ensayos Blower Door, eh, aparte de estudios energéticos y otras, otras muchas cosas. Eh, Miguel Ángel, cuéntanos antes de que empecemos un, un poquito sobre ti. Bueno, pues eh, realmente en, en termografía eh, nació tiene ya pa, para cuatro años de vida. Eh, fuimos una de las primeras empresas en, en dedicarse a una termografía profesional y los eh, principales explicación eh, hacemos colaboramos eh, también eh, con inspecciones termográficas eh, para auditorías energéticas en industria. En Muy industria bien. y en, en en plantas fotovoltaicas, ¿no? Pero la edificación eh, hoy por hoy sigue siendo, pues, eh, la, digamos, la pata más fuerte. ¿no? Bueno, pues esperemos que poquito a poquito se vaya creciendo el tema de la, de la edificación y se apliquen est estos sistemas que ahora, ahora nos contarás de qué va. Bueno, en principio, antes que nada, quería invitar a los compañeros a que podáis, eh, podáis participar, podáis eh, compartir preguntas, porque mmm, creo que estaréis viendo en la parte derecha de vuestras pantallas un una columna en la que podéis poner vuestras preguntas. Nosotros veremos esas preguntas y al final del programa, pues Miguel Ángel os responderá os responderá a todas las que a todas las que podamos. Además, también pues podéis eh, votar las preguntas, que si la pregunta que ibais a hacer pues ya está ya está escrita, pues le podéis dar al más uno y entonces, es, eh, cuantos más más unos, pues vemos que la pregunta tiene más interés. Bien, pues... Eh, si te parece, vamos a empezar vamos a empezar la entrevista. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar eh, pues eh, sería diciendo qué es el Blower Así que si quieres que empecemos por ahí, mm -hmm. te voy a poner una, pues unas el, fotos que tenemos sí. preparadas. Muy bien. El, digo, el el no, Blower Door no. es, el sistema que, es el sistema que se ha establecido en, vamos prácticamente en toda Europa, en, en Norteamérica, para la medición de la tranquilidad de los envolventes. Y eh, como ninguna, hacer una envolvente estanca es, es muy difícil, el aire puede penetrar por cualquier resquicio, por pequeño que sea, pues se trata de eh, crear las condiciones eh, para que el aire fluya a través del envolvente y que lo podamos emedir. Uh -huh. En estas imágenes eh, podéis ver eh, la idea principal que es eh, mediante un ventilador, un ventilador que calibrado para poder eh, medir vamos a extraer el aire del interior del edificio. Y por la depresión que generamos, el aire exterior, a esa envolvente, va a tender a entrar por cualquier orificio que, que entre. ¿no? Uh -huh. Para hacer este ensayo, eh, como vamos a medir la envolvente que debe de estar cerrada, eh, tenemos previamente que cerrar todas las ventanas y puertas exteriores y crear eh, en la envolvente interior un único volumen, abriendo uh -huh. dejando abiertas de todas las puertas. ¿no? De este modo, eh, el ventilador... Va a extraer un caudal, cuando alcance el régimen excepcionario, este ese caudal de aire que está extrayendo ha de ser igual al que entra. De este modo estamos midiendo el, el caudal del aire que, que tenemos y si lo relacionamos con el volumen del edificio o con, con la superficie del cerramiento, obtenemos el número de renovaciones hora debidas a infiltraciones. Las renovaciones de aire que sufre la vivienda por... por, por sitios que no deberían estar entrando el aire, evidentemente. Exacto, o sea, hay orificios que deben de estar, como las rejillas de ventilación, la cámara extractora. Uh -huh. Como esto no lo queremos medir, antes del ensayo se tiene que sellar. Uh -huh. Vamos a, a medir el aire que entra y que no y que no debería de entrar. Correcto. ¿Y, y para qué para qué nos sirve el ensayo Blower Eh um, La falta de sanquidad de un envolvente eh, se equivale pues, a tener una ventana abierta. Y, eh, y todos sabemos que cuando ponemos la calefacción lo primero que hacemos es cerrar la ventana. Mm -hmm. Es muy fácil encontrarse en la construcción típica de, de esta zona, en eh, eh, eh, renovaciones por hora pues de, de un orden de 5 hasta 15 renovaciones de por hora, solamente divididas a infiltraciones. ¿no? Claro, mm -hmm. Esto es una cantidad, un volumen muy grande, de aire climatizado, que hemos pagado uh -huh. dinero para calentarlo y que el, el aire que se escapa caliente es sustituido por aire frío que nos entra por, por otras infiltraciones. Correcto, o sea que si tenemos es las veces que tenemos que calentar el aire que tenemos en nuestra vivienda podría decirse. Exacto, una renovación por hora es que eh, el volumen de de nuestra envolvente eh, lo calentamos durante una hora. Uh -huh. Si un edificio tiene 10 renovaciones hora Significa que tenemos que calentar en 10 veces cada hora el volumen de nuestro edificio y eso multiplicarlo pues, eh, por las horas que esté encendido, por las semanas, por los meses. Es, eh, pues, en función del combustible que se utilice, eh, bastante dinero, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, eh, sobre todo en días ventosos, las pérdidas eh, por, por infiltraciones pueden superar a las de a las que, que se producen por de puentes térmicos o eh, por falta de aislamiento. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los, los datos que obtendríamos después de hacer la, el ensayo BlowerDot? Mientras hacemos el ensayo eh, con el software que uh, controla el ventilador, el ventilador, eh, el ventilador eh, deduce el caudal en base a las presiones. En realidad tiene dos manómetros, uno en el interior del ventilador y el otro fuera. En uh -huh. función de esa diferencia de presiones, se pues, eh, calcula el caudal. Eh, con esto vamos eh, generando una, un gráfico, una curva logarítmica, que relaciona eh, a, eh, cada diferencia de presión a la que hacemos eh, en la lectura con el flujo de aire. Uh -huh. eh, la pendiente de esta recta es eh, lo que, eh, por ejemplo, pues en, el, en el programa de certificación, en el C3X, nos va a pedir este dato para incluir el, los valores del Grover en la calificación. Uh -huh. Mm -hmm. eh, esto, sería, esto sería el primer paso, el medir el caudal, pero si no sabemos por dónde nos entra, no nos va a servir de mucho. La, claro, segunda, o sea, etapa... De, la segunda etapa sería encontrar los puntos en los que está fallando nuestra envolvente para poder Exacto. solucionarlos. ¿no? Exacto, y, a, según las condiciones pues, se utiliza una herramienta u otra, que puede ser de termografía, eh, eh, un generador de humo o un anemómetro. Uh -huh. según las condiciones térmicas eh, que haya pues eh, tenemos que utilizar una herramienta de borra para localizar esas infiltraciones vale y tú irías por, por toda la vivienda por todo el edificio lo que sea pues intentando localizar los puntos de fallo no la forma más cómoda es eh, mediante termografía pero para esto hace falta que haya una diferencia de temperatura entre el aire interior y el de la calle uh -huh. eh, es decir vamos a buscar aire frío de la calle que nos entra por, por las fisuras por a eh, conductos eléctricos, eh, por carpinterías y eh, al estar más frío que el interior, pues se va a producir una, una marca térmica uh -huh. que eh, se puede se puede localizar con la cámara. Si no lo hay con un anemómetro, por ejemplo, pues eh, sí que hay que ir recorriendo todos los elementos de la casa para encontrar por dónde eh, por dónde se mueve el aire. O sea que en definitiva lo que estamos haciendo es objetivizar la cantidad de aire que entra y además localizar los puntos de la vivienda donde entra. Sí, nos da una, pues, una sí. medición cuantitativa, o sea, una, eh, un valor absoluto del caudal. La referencia eh, por no, las normas europeas y americanas suele ser a una diferencia de presión de 50 pascales. Uh -huh. eh, se puede hacer pues a cualquier otra presión, pero es un poco como el consumo de los coches, que siempre se referencia pues a 100 km por hora claro. consume tanto, ¿no? Aquí aquí es igual, se toma 50 pascales que es el, la referencia para poder comparar. Muy bien. Una vez, una vez que ya hemos hecho uh -huh. esa medición, pues el siguiente paso es eh, localizar para, para poder eh, tomar las soluciones que podamos. ¿no? Uh -huh. Vale, ¿y, y ¿cuál, es el equipo, cuál es el equipo, aunque luego lo veremos por encima, explícanos cuál es el equipo que necesitamos uh -huh. para preparar para realizar un ensayo de estos y si, si es caro tener un equipo de estos. Cualquier persona lo puede tener, cualquier técnico que quiera hacer estos ensayos o merece la pena contratarlo por el coste. Sí. El coste de los equipos es como todos, como los coches. Según las prestaciones, pues te puedes encontrar repetir más caros u otros, ¿no? Ya si tiene uno, una arquilla, pues que puede ir desde los 4.000 euros hasta hasta más de 20.000 según uh -huh. la potencia y, y el número de ventiladores que, que tenga ¿no? Claro. el equipo, el equipo uh, básico es el, el ventilador que esto lo tenemos que acoplar a una normalmente pues a una puerta que de al exterior de, de esa casa de esa envolvente uh -huh. para poderlo acoplar hay una luego lo veremos en las fotos una, un marco extensible que se acopla pues a la puerta donde lo vamos a instalar y a, a este marco se coloca una tela que va a impedir pues eh, la salida y la, el paso de aire a través de esta puerta. Uh -huh. Viene sobre esta tela y sobre este marco se acopla el ventilador, de modo que quede una puerta hermética. Solamente uh -huh. quedará como sección el paso de las aspas del, del ventilador. Y esto está conectado a un, a un ordenador que contiene a, a un par de manómetros, que es el que nos va a dar indicando las lecturas según la configuración que le demos. ¿no? Hay también pues, una, una opción que es hacerlo a través de un software más eh, más sofisticado. Eh, hay que llevarse pues, también el ordenador al eh, a, a la casa de ensayo. Uh -huh. Y después eh, estarán ya los elementos de localización de esas infiltraciones. ¿no? Una buena cámara termográfica, o un generador de humo, o un anemómetro... Uh -huh. Hay quien utiliza pues, el doso de la mano, ¿no? pero ya hay que ser muy sensible. Bueno, para, ¿no? <risa> entonces para ello. No, no es muy objetivo ¿no? esa, esa medición. Exacto. Es, es de bien. la antigua escuela. Correcto. Y luego, para aparte de comprar, te imaginemos que mm. yo tengo la cantidad de dinero necesaria para poder hacer, para poder comprar el equipo, pero claro, luego necesitaré unos conocimientos. Esto, eh, ¿Hay alguna eh, formación reglada? ¿Hay algún sitio? ¿Qué, qué tipo de conocimientos se necesitan para hacer un ensayo BlowerDot? Aquí en España no hay nada organizado. Eh, nosotros estamos valorando pues, el, el organizar pues, eh, cursos de, de, de iniciación, pero realmente pues hemos tenido que recopilar mucha información de, de fabricantes, eh, información en inglés, en, en, en finlandés, en alemán, que, que son los uh -huh. que más desarrollados tienen estas normativas, ¿no? Ya yeah. y, uh, y eso y en base a los manuales de los equipos y hay uh, mucha práctica pues es como la mayoría de las cosas, ¿no? Como se aprende. Ya, yeah, yeah, o sea que no hay, no hay, realmente un sitio donde digas voy a aprender a hacer blower, esto es eh, con la práctica y eh, con la experiencia y, y todavía no, un objetivo un objetivo o sea, sería pues eh, el que entrase dentro de los ensayos no en destructivos, igual que se está eh, revolucionando ahora la termografía. Y con eso, eh, con una formación reglada o marcada por ENAC, pues eh, tener una, digamos, una formación más estandarizada, ¿no? Pero <risa> hoy por hoy hay que ir un poco localizando informaciones eh, y, y mucha práctica, ¿no? Muy bien. Esto yo, aquí en España, pues la verdad es que no lo, había, no lo había oído mucho, la verdad, hasta que te conocí, hasta que me empezaste a hablar del tema este, hasta que hicimos la prueba, ahora veremos unas cuantas fotos, pero... Mmm, ¿Es, ¿Es habitual verlo en otros países eh, o es un, una prueba que está tan verde como aquí en, en otras partes? Este estándar eh, realmente se creó en Suecia, fue el primer eh, país donde apareció en eh, 1975, Uy. hace ya casi eh, 40 años. ¿no? Eh, eh, se extendió bastante, con bastante rapidez y primero en los eh, países eh, nórdicos eh, y desde hace ya unos eh, 15-20 años eh, se ha eh, normalizado eh, eh, todas las obras en Alemania uh -huh. en obras de, de rehabilitación obra nueva en Estados Unidos a eh, Canadá también pues eh, es es una un ensayo obligatorio cuando hay una nueva construcción es obligatorio y en estos países sí o sea es, es. Eh, como con la filosofía del Standard Passive House uh -huh. que eh, igual que la ausencia de puentes térmicos eh, requiere un nivel de estanquidad eh, muy alto uh -huh. y si eh, no supera un nivel muy riguroso del esta actividad pues no se puede certificar como a Passive House. ¿no? Pero aparte, tiene... no, solo, solo para, para Passive House o cualquier tipo de edificación tiene que hacer un ensayo Blower Door para alcanzar unos, para acreditar eh, unas mediciones de infiltraciones. Hasta donde yo sé, no sea es obligatorio y en varios no, no. Eh, ale, eh, lands eh, a, a alemanes eh, también lo es. Incluso uh -huh. hay municipios cuya ordenanza municipal se rige con los estándares de Passing House y una casa que no cumpla esta eficiencia energética, uh -huh. pues ha visto que su valor se reduce al valor del suelo. Claro. porque y los... Yo creo que con el tiempo la evolución va, va a tener que ir por ahí. Claro, los compradores sí que le dan valor al, a, a la eficiencia que va a tener su edificio, saben que se van a ahorrar Exacto. dinero Claro. Llevan muchos más años eh, que nosotros eh, con la cultura de la eficiencia y eh, conocen claro. estos valores. Claro. A ver si conseguimos que esta conciencia también entre aquí en España, porque al final no se trata tanto de imponer unas eh, unas normas, ni de imponer unas pruebas ni nada de eso, sino que se trata más bien de que la gente pues sea consciente de, de la importancia de estos temas. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, además, eh, fíjate un detalle, perdona. Eh, así como con los puentes térmicos es difícil. Eh, a llegar a un valor absoluto de las pérdidas energéticas que, eh, uh -huh. que tenemos por ahí. El, bueno, el coste energético de las infiltraciones eh, sí que se puede estimar en función de las condiciones de temperatura y humedad del aire interior y el exterior. Lo que nos cuesta calentar eh, a tantos volúmenes, pues eh, estima por en torno a unos. 25, 30, 30 kilovatios, eh, una casa que tenga unos, unas 10 renovaciones cada hora. ¿no? Uh -huh. O sea, ese es un coste eh, importante. Uh -huh. eh, me imagino que la mayoría pues, habrá visto alguna vez eh, ventanas en las que las cortinas se están bailando, ¿no? Claro. Eh, del aire que entra. Es el, la, la suma de todas estas rendijas pues, eh, puede dar lugar a un, a un caudal muy importante. Sí, al final, bueno, y vamos a decirlo más adelante pero al final se, se resume o se puede... Resumir de manera muy gráfica para las personas que no están muy puestas en un hueco abierto en una fachada. ¿no? Sí, sí, realmente los datos que, que aportamos con este ensayo es el flujo de, de aire, el caudal de infiltraciones, mm. el, el, el número de renovaciones hora, que ya puede ser en función del volumen o de la superficie del cerramiento... Y el área equivalente de infiltraciones, que esto es lo que más impacta a la gente. ¿no? Claro, pero porque sí. el renovaciones y eso igual es una raro, pero dices, tú tienes una ventana abierta sí. de tanto, y dices, ostras, ahí ya... Y estas ¿Qué? ventanas suelen ser pues, de 40, a 60 centímetros de lado, o sea, Fíjate. que no es un, un agujerito solamente, ¿no? Fíjate. Como en tu creo. casa, por ejemplo. <ríe> bueno... Eh... Aquí, eh, ahora vamos a verlo. como decía, vamos a ver una, unas imágenes de cómo se, se, realizó, se realizó un ensayo Blower 2. Lo que pasa es que antes de realizar el ensayo, pues tenemos que tener unos datos. Cuéntanos qué datos previos necesitamos obtener de la vivienda o del edificio, de, la, de lo que sea que, que vayamos a obtener a realizar el ensayo. De la vivienda tenemos que conocer su volumen pues, para poder calcular después el número de renovaciones. La superficie, de, eh, la superficie de suelo y la, también la superficie de envolvente. Es decir, que sería suelo más techo más eh, paredes exteriores. ¿no? Uh -huh. La superficie que delimita la envolvente que, que vamos a estudiar. ¿no? Vale. Eh, hay que preparar pues el, las ventanas exteriores y puertas eh, que queden cerradas así como todas las aperturas que, de ventilación que tengan que estar. Uh -huh. Y como que... Eh, Buscamos una envolvente única, un volumen único. Tenemos que mantener eh, todas las puertas abiertas de eh, todas las habitaciones de todo el piso. Correcto. También hay ah. que hay que documentar pues las temperaturas del de exterior, eh, el, el viento que hace, eh, todas las eh, condiciones ambientales. Vamos a ver, vamos a ver si te parecen estas imágenes que, que te estaba comentando. Voy a compartir la pantalla y según las vaya avanzando, pues vamos, vamos comentándolas tú y yo. Vamos a ver, aquí yo, cuando, cuando vimos que, que llegabas con un montón de cajas, un montón de maletas, un montón de aparatos, digo, madre mía, la que vamos a llegar aquí. Y, y claro, al final eh, empiezas a sacar cosas y, y lleva mucha para hacer. ¿vale? Esto para irte tú solo a, lo mejor a un sitio, pues es complicado, ¿no? ¿Ves? No sé. ¿Ves contándonos qué es lo que pues nos vamos eh. encontrando con, en las fotos? Bueno, esto es el marco de la puerta sensible, eh, a los eh, travesaños de la puerta que, a, que vamos a instalar. Eh, uh -huh. Se extiende pues, hasta la medida de la puerta y es una puerta que, a, que eh, tiene que dar eh, obligatoriamente al exterior para poder eh, de, uh -huh. disponer de una toma de presión externa uh -huh. y una vez montado eh, colocaremos sobre este marco la tela para, para comprar después el ventilador. Vale, tiene, Aquí estamos ¿Tiene que ya, exterior? Ya. No, no, ¿No puede ser un rellano, por ejemplo? Porque claro, no todas las casas van a poder tener acceso al exterior directo. Eh, si da otro volumen interior, las lecturas eh, no van a ser eh, tan, uh, tan fiables. Uh -huh. Ten en cuenta que cuando eh, los manómetros están tomando las eh, diferentes de, medias de presión, cuando está en basta uh -huh. que pases un poco por delante y ya eh, registra esa de. A, esa diferencia en el flujo que de aire que ha interrumpido, interrumpido. Que pases por eso, tú por delante más... simplemente. Exacto. Eso ya requisa uh -huh. una, una pequeña variación en pascales. Por eso cuanto vale. más eh, eh, fiable sea la toma de presión exterior, pues mejores uh -huh. serán los resultados. ¿no? Vale, bueno, Aquí lo... estamos eh, tomando medida. La puerta no tiene la tela todavía porque estamos eh, tomando medida del marco de la puerta donde la vamos a instalar. Aquí precisamente, pues, eh, en este caso, era la única puerta que teníamos con estas condiciones, porque la puerta principal daba el rellano. Sí. Así que una vez tomada la medida, pues ahora colocamos eh, la tela, eh, tiene unos cuerpos uh -huh. para ajustarse a, a cada medida, y ese es el agujero donde se eh, acoplará después el ventilador. Si no tuvieras una puerta que dé al exterior, ¿podría servir una ventana o tendrías que hacer algún acople o algo diferente? Eh, podría ser una ventana si es lo bastante grande como para que entre dentro de los, de lo que se puede mover este marco no pero en, en ocasiones lo que nos encontramos son puertas más grandes de lo que tenemos uh -huh. si es un local comercial o, sí. O, sí. o cualquier otra instalación no aquí el trabajo ya se complica porque hay que hacer un trabajo de carpintería para poder completar el espacio que nos falta no claro va pues a hacer como una, una semi puerta artificial para que podamos acoplar después el sistema. Claro, porque al final la tela es así de grande y aunque la puerta sea mucho más grande, pues se trata de cerrar el resto para luego poder aprovechar el hueco que te permite la tela. Claro. Exacto, tenemos que cerrar la envolvente, o sea, antes no de dejar el hueco del ventilador que es donde vamos a medir el, el flujo. Claro, oye, y aparte de, de cerrar la, la puerta esta con esta ventana, imagino que el resto de huecos que hayan en la vivienda pues, también van a afectar, porque al fin y al cabo pues, los zooms. Eh, los falsos techos, los, las campanas, todo ese tipo de cosas, que hacemos con eso para que no nos eh, desvirtúe la medición? Estas eh, aperturas eh, como tienen que estar, eh, o sea, no forman parte de las infiltraciones sino de la ventilación. Uh -huh. Entonces es una, son unas aberturas que no queremos medir. Antes del ensayo pues hay que sellarlas. Bueno, o sea, por ejemplo, Porque, los famosos aireadores que, que salieron exacto. con el código técnico y eso se tapa todo. Eh, exacto. Porque lo que vamos a buscar son las infiltraciones que no deberían de estar, uh -huh. las que son debidas pues a una, una mala ejecución o, o que las escritas han ido creciendo y se han formado cavidades uh -huh. o una mala copia de la carpintería con, eh, con el resto de la pared, eh, no sé. Correcto, eh, muy bien. Aquí, aquí estamos viendo el agujero, que este será el agujero donde se pone el ventilador, y luego unos cables. ¿Estos cables que ¿qué son estos cables? Es el, el, el cable rojo no es un cable, es un tubo. Y este Ajá. es el tobito con el que el manómetro toma medida, toma la referencia de la presión exterior, para compararla con la presión que habrá dentro del ventilador y así establecer el flujo, del de, caudal de aire. Bueno, Seguimos, Miguel Ángel. Eh, Me decías que era un tubo que es el manómetro el que le da la señal, el, el volumen del manómetro. Exacto, el, el tubo rojo está a través de la tela y tiene que estar al exterior para tomar lectura de la presión exterior. Y así compararla uh -huh. con la presión que hay dentro del ventilador y esa diferencia es la que nos va a establecer el, el cálculo del, del flujo de aire, de, del caudal. Ajá. vale, perfecto. Esta, eh, esto sería el ventilador, claro. Sí. Este me lo sé hasta yo. Exacto, sí, ahora lo veo. Este es el ventilador que lo hay, pues, eh, bueno, bueno, hay varios fabricantes de, en diferentes potencias. Uh -huh. Y este sería, pues, el equipo estándar para pues, para una vivienda residencial, ¿no? En edificios uh -huh. además, grandes hay que, hay que buscar otro tipo de, de equipos. Vale. Esto es lo que vamos a, a insertar dentro del marco de la puerta. Sí. Y, y se te va a extraer el aire de, de la vivienda, ¿verdad? Exacto, exacto. Correcto, este sería para una vivienda normalita y eso que ya es un ventilador de unas dimensiones importantes, ¿este sería solo para viviendas no muy grandes o hasta qué tamaño de, de edificación podrías hacer con esto? Viviendas de 150 a 200 metros cuadrados. Ajá, muy bien. Vale, aquí te vemos colocándolo. Vale, como veis es, es importante el cacharro, ¿eh? Yo lo, lo, lo tuve en la mano y esto es, es muy grande, es muy pesado, y la verdad es que tiene una potencia increíble. Eso es como el bombo de Manolo al fútbol. <risa> sí, pero pesa más, eh. Bueno, bastante pesa más, más, sí. El bombo de, de Manolo. Aquí, como vemos, lo estás acoplando en el hueco. ¿Cómo, cómo sujetas el ventilador? Hay una cinta eh, que se haga sujeta del travesaño central, el que está encima de mi mano izquierda. Uh -huh. Es el que, uh, el que mantiene colgado todo el ventilador. No se apoya en el suelo, porque ah, no apoya, la fuerza se del se ventilador se no está colgado para que tenga uh -huh. una libertad de, movi de, movi de movimiento sí. y, uh, y no haya tensiones. Correcto. Uh -huh. Aquí estamos acoplando, eh, o sea, la acople con la tela es mediante un elástico uh -huh. y, uh, y de, de este modo pues ya se tiene pues una eh, un cierre pues eh, suficiente para, para hacer el ensayo. Por ahí se supone que no, no va a influir en las, en, en las infiltraciones de aire, ¿no? No, hombre, el hermético 100%, 100 no lo es, ¿eh? pero sí un 98%. Vale, vale. Aquí ya lo vemos colocado. Muy bien. Aquí el, el detalle del, del ventilador. La es que es un... Vale. Ah, mira, antes de... A ver. Antes de ver esto, vamos a ver si puedo compartir... Voy a compartir otra pantalla porque tengo preparado un vídeo, un vídeo que, que hicieron los amigos de, de Spain Insulation. Mm, lo veo pero bastante pequeño, ahora, ahora parece que empieza. ¿Veis? Aquí es la instalación y aquí ya estás tomando mediciones, ahora veremos todo esto de qué va. Este es el manómetro, o sea, los, eh, perdón, los manómetros. Es el pequeño ordenador que eh, controla las lecturas de la, uh -huh. la, del aparato. Correcto. Vale, luego a continuación, una vez ya tenemos instalado eh, el ventilador, la puerta y todo eso, ahora ya empieza lo que es a calibrar la medición, si no me equivoco, ¿verdad? Aquí vemos que está el ventilador tapado. Sí, esto es eh, para que el, el ordenador haga varias lecturas de la presión exterior y así, eh, con la media de estas lecturas, uh -huh. establecer la presión referencia una uh -huh. vez que eh, ya haya hecho la media pues eh, hay que retirarlo y empezar a, a activar el ventilador para generar diferentes diferentes distintas eh, presiones de dentro y fuera ¿no? uh -huh. o sea el ventilador lo pones a diferentes potencias para que pueda él hacer una media digamos de las de, las de, de los datos exacto que obtiene, ¿no? lo que buscamos lo que buscamos es eh, crear un gráfico eh, la curva aquí eh, logarítmica que comenté antes Empezar, por ejemplo, uh -huh. pues, eh, con una diferencia de presión de 10 pascales, eh, 20, 30, eh, la norma establece un mínimo de 5 lecturas para poder evitar errores. Uh -huh. Y de este modo, con la pendiente de esta recta, poder extrapolar pues a otras diferen delta pes, diferentes delta P, diferentes Correcto. de presión. Claro. Vale, aquí ya empezamos a ver cacharritos. Esto ya son cacharritos de medición. Yo le llamo cacharritos por, por darle un poco de gracia, pero evidentemente cuéntanos... Esto que es realmente, que es lo, los datos que nos da bueno, luego lo, lo vemos en combinación con el software este Sí, este es el, el parte amarillo, es el que se conecta directamente al ventilador Podemos eh, hacer el ensayo eh, solamente con él Marcando pues, eh, las eh, velocidades y uh -huh. eh, presiones que, con las que, que queremos eh, funcionar uh -huh. O también pues, eh, lo podemos conectar simultáneamente al ordenador Y con el software de, la, de cada fabricante pues eh, hacer el ensayo desde desde el portátil, ¿no? Ajá. Nos da pues una una presentación pues eh, quizás más clara de lo que está haciendo, o sea, a qué presión pues está eh, está moviéndose el flujo que está circulando, etcétera. no hay más, más para además, datos para un informe, digamos ya más, más definitivo. ¿no? Exacto. Aquí vemos sí, porque el, el trabajo final eh, es el informe que tienes que redactar. Claro, claro, los datos claro. luego se tienen que traducir en un informe. Vale, pues ya, aquí ya te vemos con un palo y otro cacharrito más en la mano. Vas contándonos aquí qué estás haciendo. Sí, el día que hicimos <coughs> este ensayo, como ves que estamos en manga corta no hacía ni, ni frío ni calor es decir que, que, que estaba en la calle. pues no podíamos utilizar una cámara de termografía una cámara termográfica porque no uh -huh. veríamos esas diferencias de temperatura okay. aquí teníamos dos opciones o llenar la habitación de humo y ver por dónde por dónde empieza a moverse uh -huh. o el aparato que aparece aquí que es un anemómetro con es la punta ¿no? el... ¿Sí? exacto y uh, cuando detecta una corriente de aire, por el efecto de, de enfriar ese hilo caliente, pues uh -huh. el aparato te deduce la velocidad de esa corriente que ha encontrado. No, no, no sé si os dais cuenta, pero la tela está inflada. ¿eh? O sea, aquí, cuando estábamos aquí Esto dentro, es ya la... había, se notaba el cambio de presión. ¿eh? A simple, se notaba eh, a simple vista. vamos. Esa es por la depresión que hemos generado, pero unos 50 pascales equivale, pues al viento que... Eh, a un viento de unos 23 a 25 kilómetros por hora. Hmm, o sea, no es molesta para los oídos ni nada, ¿no? No, pero sí que se notaba. Yo recuerdo que, que se notaba. Aquí también estás por eso comprobando... Por eso en sí. días de viento, de un viento fuerte, pues el, la fuerza y el volumen de las infiltraciones se dispara. Se multiplica. Claro. claro. De hecho, Aquí... a lo mejor no haría falta ni ventilador, porque tú te ya podías detectarlo simplemente con el anemómetro, ¿no? Exacto, exacto. No, no se podría valorar objetivamente, pero se podrían detectar, digamos. Exacto. O sea, la valoración cuantitativa nos la da el ventilador, o sea, el, el caudal total. Ahora uh -huh. lo que estamos eh, intentando es eh, situar dónde están las entradas más, más importantes, ¿no? como, como esta de aquí. Sí, es increíble aquí. La, cantidad, la cantidad de aire que circula por los conductos eléctricos, por los enchufes, es tremenda. Sí. O sea, hecho... Que el aire salía a 26 metros por segundo. Sí, sí, sí, ya lo creo. Además, eso, eso, esto, es, esto era una tobera de aire. Claro. De hecho, vamos a ver el vídeo. Este vídeo lo compartí yo en su momento. Mirar la cantidad de aire que entra por este enchufe, que aquí no hay ni trampa ni cartón, pero es que llega a apagar el mechero. Por la depresión que está creando el ventilador, por dentro del enchufe, este enchufe está en una, en una medianera, que la medianera a su vez atesta contra, atesta contra la fachada. Y por ahí entraba una cantidad de aire que, que, que claro, viviendo en el mundo, nos quedamos todos sorprendidos, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí. Es de... ahí, con los enchufes, ahí, eso es uno de los puntos clásicos. ¿no? Sí, enchufes, las, las cajas de luz, las cajas de registro, me di cuenta que también eh, entraba un montón de aire. En fin, parece. nos pensamos a veces que simplemente por las ventanas, pero en realidad, en general, entra por muchos otros sitios. Fijaros la velocidad también con la. Hay que unos puntos unos puntos débiles son eh, eh, todas las eh, tapiques hechos con Pladur, uh -huh. en ocasiones pues, no se ha hecho el, el encuentro con suelo o con techo con la suficiente estanquidad, ¿no? Ajá. Claro, es que claro, el Pladur como no se atesta directamente contra el suelo que hay que dejarle algunas en fin, ahí es un, son unos puntos delicados, pero bueno, lo dejaremos para otro para otro tema. Hasta aquí tenemos la, el Blower Door, digamos, pequeñito, pero como estábamos diciendo antes eh, esto en otros países se aplica no solo por norma, de hecho, mirar el pedazo de edificio que mandó Miguel Ángel las fotos a este edificio es toda una industria, se le ha hecho un ensayo Blower Door, que ahora, bueno, pues mejor que nos cuente Miguel Ángel lo que vamos a ver porque fijaros, si allí teníamos un ventilador, pues fijaros aquí tenemos una puerta con tres pedazos de ventiladores, pero mirar esto, claro, a medida <ríe> Miguel que, Ángel sorprendenos A medida que aumenta el volumen del edificio, o si es menos hermético, pues habrá que mover mayor volumen de aire. Sí. Y los ventiladores eh, tienen un límite de capacidad. Cuando se supera, pues hay que sumar varios ventiladores eh, para poder mover ese aire. ¿no? Y en un edificio similar a este, que, que son es centros logísticos de, de distribución de, de productos, de mercancías, eh, en primavera de este año se batió el, el récord Guinness eh, en un ensayo Bloberdor en el que se movió se movieron 5 millones y medio de metros cúbicos de aire. Toma ya. Tuv tuvieron que colocarle a 36 eh, ventiladores funcionando simultáneamente sí. para poder eh, lograr esos 50 pascares de diferencia de presión. Este nivel de ensayo, Pero, eh, claro, en, una, en un edificio así sí. de grande, así inmenso, claro, eh, realmente merece la pena lo que los ahorros energéticos que se consumen, que, que se consiguen, porque al fin y al cabo son son puertas abiertas, son entradas a salida de gente, no sé hasta qué punto merece la pena, porque por ejemplo ahí arriba, ¿cómo vas a localizar tú si aquí hay infiltraciones? O, no, no sé, yo lo veo una bestialidad, fijaros el, el motor que hay aquí Ahí en, en la parte superior, eh, claro si no tienes un acceso directo, pues eh, te queda la termografía como, como recurso no uh -huh. pero te, eh, es un tema que se lo toma tan en serio que existen equipos de estos E-calibres estos de, de remolque primero tiene un generador enorme y luego pues un motor que, que, que lo podías montar en un avión y e irte a volar para Perfecto. poder mover eh, tanto caudal. Y Bien. es que estos edificios, eh, a medida que tienen más superficie de envolvente, más el volumen de aire climatizado, pues eh, más importancia, más coste implican las infiltraciones. Por eso uh -huh. en el, el edificios eh, como piscinas cubiertas, eh, gimnasios, eh, colegios, eh, residencias, que están con muchas horas de climatización pues el ahorro que te permite este ensayo, mejor dicho que este ensayo, el poder solucionar las infiltraciones que tenga es muchísimo dinero. Claro, pues eh, nada, yo creo que las fotos han sido bastante claras porque muchas veces, igual habíais oído lo que era el ensayo Blower Doll pero realmente ver cuál es el proceso de, de, de montaje y el proceso de realizar el ensayo, pues seguramente no lo habríais visto y la verdad es que me... Me apetecía mucho poder mostrarlo y además con la ayuda de Miguel Ángel que hicimos un reportaje ya pensando en este vídeo para que pudiéramos mostrarlo. Pues oye, creo que, que, que se ha visto bien cómo es el proceso. Pero todavía me quedan unas preguntas por aquí antes de ir a contestar algunas que creo que veo por aquí. Eh, este tipo de ensayos hemos visto que no solo se, se usa en, en edificación residencial, también en comercios. ¿En qué, en qué edificios los estás, eh, estás haciendo tú los ensayos? En, eh, por ejemplo, en lo que comentaba antes, edificios que eh, requieren muchas horas de climatización, eh, como residencias de ancianos, eh, de, de colegios, de eh, piscinas, y eh, eh, también incluso pues, en cámaras eh, frigoríficas. Imagínate pues, el, lo que cuesta con, eh, enfriar el aire externo a 40 bajo cero, uh -huh. que se vaya escapando pues, eh, porque las juntas han ido abriendo, o por mal montaje, además. O Ajá. sea, eh, cuanto, cuanto más diferencia de temperatura eh, haya que climatizar ese aire y más en volumen tenga, pues eh, más eh, dinero eh, se puede perder. Claro. Y, y además, eh, otro detalle: cuando la, la envolvente la tienes libre de puentes térmicos e infiltraciones, o sea, estas medidas eh, pasivas de envolvente, pues eh, con mayor rendimiento te van a funcionar las instalaciones de climatización, por ejemplo, las medidas activas que tengas dentro. Aunque sean antiguas. Igual no hace falta que sean tan eficientes si a, a, si mejorase la envolvente, la envolvente claro. del edificio. La medida pasiva, digamos. ¿no? La medida pasiva. La media pasiva. Claro. O sea, puedes generar calor de un modo más eficiente, pero si se te escapa al exterior, pues no, no vas muy lejos. Claro. Oye, y en, en los ensayos que estás realizando en edificación o en industria o en comercio, lo que sea, ¿qué nivel de infiltraciones te estás encontrando? ¿Estamos dentro de algo razonable o, o las, esto se ha hecho muy mal, muy mal? Y, y, y si nos estamos perdiendo dinero por energía solo por las infiltraciones. Hombre, está peor que, que en otros países porque se ha construido sin tener en cuenta a, a ese factor, ¿no? Lo que uh -huh. nos solemos encontrar va en una alquilla desde cinco renovaciones ahora hasta 15. Que uh -huh. eso comparado entre 5 y 15. Cinco y 15 eh, se mueve en ese. Se suele mover en ese margen, ¿no? Pero el, el De tener, tener que, que, una, que una casa 15 veces durante un día, en realidad, ¿no? No, 15 veces cada hora. Bueno, aquí... 15 veces cada hora, claro. Madre mía. Cada hora, multiplicado por las horas que esté cada día y, y luego por las semanas que esté. O sea que la, el ahorro es, es bestial, ¿no? si, si se controla en este tipo sí, de sí. cosas. Claro. Recuerda que el estándar para House eh, establece un tope máximo de 0,0 renovaciones por hora. Claro. La, la construcción <ríe> habitual pues está muy lejos de, de estos parámetros. ¿no? Claro. Las normativas españolas reflejan algún, algunos límites en filtraciones hora para algún tipo de edificación. Hay una, una mención en el Código Técnico que, a, que marca por a, debajo de 3 en renovación bueno, lo considero un edificio muy estanco, uh -huh. eh, pero el nivel medio eh, ya pues está en superior a 6. ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y cómo o sea, cuadra esto del tener que controlar las infiltraciones cuando en esa misma normativa el Código Técnico nos obligaban a colocar aireadores? Es que son unas cosas que yo creo que no, no tenían ningún sentido, ¿no? O tú le veías sentido a esta medida... Al principio parece contradictorio, pero el código marca, eh, un, creo que eran 12 renovaciones hora eh, el mínimo para mantener la salubridad. Uh -huh. eh, si esto lo no marca el código es lo que hay que buscar, pero por eso claro. buscamos que la envolvente tenga eh, dos renovaciones hora y no tenga 12, porque todo claro, lo que pase es. de eso es el desperdicio. Si, si ya cerramos todos los huecos, cerramos todos los aireadores, cerramos todos los zooms cerramos todo y aún así... Estamos con edificios entre 5 y 12, eh, no, no tienes por debajo de, de 5, los aireadores no hacen falta porque ya se airea el mismo por los huecos que se le están dejando, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. En fin, eh, cuando, de, ¿de qué manera? Claro, un ensayo de estos, eh, cuando una persona encarga un ensayo, un ensayo de door, pues tendrá su coste y todo eso. De, la manera de amortizar, pues evidentemente, es... Eh, sí intentando ahorrar eh, energía en la, evitando las infiltraciones ¿de qué manera se puede amortizar un ensayo ¿Cómo puedes vender? Sí. Véndete, ¿Cómo, ¿cómo convences a una persona y que sí. un ensayo blower door pues vas a poder hacer esto y te va a ahorrar, eh, te va a ahorrar dinero Depende del de, de uso que, que tenga este edificio es decir, pues eh, con la diferencia de temperatura con la que, que suele convivir el, tendrá un distinto coste energético calentar cada volumen eso multiplicado por la renovación, ese por que tenga, eh, suponen pues bastantes, eh, pueden suponer bastantes kilovatios. ¿no? Uh -huh. eh, es como todas las medidas de, de mejora energética, todas se eh, tienen un retorno de inversión que variará según cada, cada edificio y cada circunstancia. Claro. Y ahora saliendo Pero, un poquito, ah, perdón. No, era comentar que eh, con uh -huh. la idea de el área equivalente de infiltraciones, eh, la uh -huh. ventana esta que calculamos es lo que más se suele uh, suele convencer, ¿no? claro. y, uh, todo el mundo se sorprende del del volumen de caudal que puede circular a través de, de esta envolvente. Claro. Eh, como te decía, saliéndome ahora un poquito ya el bloguer, que yo creo que más o menos ha quedado claro, dos preguntillas, porque sabiendo que eres experto en temas de, de energía y eficiencia energética y todo esto, ¿cuál es tu opinión sobre el enfoque que se está haciendo en España en el tema de eficiencia energética, de los certificados energéticos? ¿Es todo política? ¿Es eh, intentar lavar la cara? es eh, ¿Realmente va a servir de la manera que lo estamos haciendo o crees que se podría hacer de otra manera? Pues, eh, con la certificación de edificios, yo creo que si lo que querían era concienciar, pues hay otras vías más rápidas y más eficaces. ¿no? Que si realmente se busca una mejora energética, pues hay que actuar sobre, la, bueno, sobre el edificio real. O uh -huh. sea, hacer unas mediciones, unos ensayos, porque una simulación te puede marcar unos parámetros, pero el, la cuestión de transmisión de un muro te puede variar eh, si, hay, si hay zonas eh, que han absorbido humedad, eh, se tienen pues en diferentes emisividades eh, uh -huh. pueden cambiar bastante respecto a los valores teóricos uh -huh. y, eh, y si queremos un ahorro real pues hay que manejar parámetros eh, reales. O sea que no que se podría cambiar un poquito los parámetros en los que se están pasando eh, las certificaciones energéticas ¿no? Sobre todo la... dime, dime, dime, Nosotros echamos más de menos el medidas eh, ensayos reales ¿no? O sea, sobre la realidad del, del edificio Uh -huh. Lo de por defectos y cosas esas eh, igual están, están matando un poco la efectividad de, del tema, creo yo, pero bueno. Vale, pues hasta aquí hasta aquí mis preguntas, pero como os decía, pues eh, tengo aquí alguna preguntilla que si te parece te la hago y a ver si, si podemos resolverlo. Por aquí tenemos a Gabri García Claramonte, buenas tardes Gabri. Eh, me dice, me gustaría saber si para realizar una vivienda con el estándar Passive House en España es posible contratar una empresa española para que te realice el ensayo Blower Door y si sería válido este ensayo para que te den el sello Passive House. Sí, de hecho nosotros eh, hemos hecho ya algunos eh, eh, ensayos para, para este objetivo. Eh, hay que documentar muy bien los parámetros en los que se realiza el ensayo y si eh, el nivel de infiltración es, es inferior a 0,6% eh, ya tienes uno de los requisitos eh, para la certificación Passive House. Uh -huh. mm, o sea, que, que vosotros sí que podríais hacer esta, este tipo de ensayos sí, que se, y sería certificado para Passive House. Exacto. Okay. O sea, okay. ese, el, el ensayo proveedor es solamente una parte de los requisitos que requiere una certificación una Passive House. Uh -huh. Pero el, la, lo que es la parte de localización de puentes eh, térmicos eh, con termografía y las infiltraciones eh, con volvedor, lo hacemos eh, hmm. perfectamente. Pues ya sabes, gabri si lo necesitas, ahí tienes a Thermagraph para que sí, te ayude. Sí. Luego tenemos por Twitter, tenemos a Rubén Clavijo, que creo que no está en directo, pero me dice, ¿se pueden conocer más datos aparte de las infiltraciones? ¿Qué datos son estos y cuál es el coste del ensayo? Gracias Rubén por participar. El coste del ensayo. <ríe> Estas cosas que nos ha preguntado. Se puede, sí, sí, sí. ¿Se puede decir un coste, se puede. No. También también es variable, depende pues, de, la, de la tipología de, del edificio. de uh, Por ejemplo, si la puerta donde se va, se va a instalar requiere algún trabajo adicional pues de, para comprar la, eh, la, el albedrío, depende de la cantidad de viviendas uh -huh. eh, que, que se pueden hacer. Pero se puede considerar pues, eh, uh, pues eh, también un, un, una horquilla entre 400 euros y y a 800 o 900 según el, el, de de, o el tipo del de edificio, ¿no? Claro, no será lo mismo los datos que un familiar de dos plantas que un pisito de 80 metros, evidentemente. Exacto, o sea, hay unos eh, costes eh, fijos lógicamente, pero luego pues eh, unos más eh, fáciles eh, que otros, ¿no? uh -huh. Y en cuanto a los datos que se puede obtener, pues eh, realmente el ensayo, eh, lo que se busca es el, eh, la curva de presiones la curva uh -huh. que relaciona las diferentes expresiones y el flujo correspondiente, uh -huh. eh, eh, que son los datos que pide, el, por ejemplo, pues el C3X en la configuración de edificio. Sí. No es que sea imprescindible para certificar, pero como por defecto parece que asume que la prioridad es un desastre, eh, si aportas estos datos, eh, la suele mejorar, suele mejorar uh -huh. la calificación. Correcto. Pues luego también tenemos a, a Almudena Gancedo, ¿Qué pregunta? Hola, Almudena. No, creo que no es tan directo, pero bueno, eh, supongo que me la, me la ha dejado porque sabe que luego la va a poder ver en, en diferido. Eh, ¿Cómo puede una termografía ayudar en periciales? ¿Y si son reinterpretables? Es decir, cada perito puede ver una cosa. Me imagino que se refiere a la objetividad del, de los datos. A la interpretación, exacto. Sí. Así, el, el, el, la, termo, la termografía no es como hacer, o hacer fotos. Eh, uh -huh. O sea, los colores que, a, que nos aporta son colores artificiales. Es un código de color que, a, que podemos eh, a, incluir en la cámara o en el software uh -huh. y que nos da una interpretación de, no de temperatura, sino de intensidad de radiación que, a, que recibe la cámara. Uh -huh. Por eso, como hay superficies uh -huh. con diferentes emisividades, con diferentes capacidades para reflejar radiaciones que, que provengan del entorno. Un punto puede parecer caliente, pero en realidad podemos ver una diferente emisividad o, o un reflejo de otro cuerpo eh, que ha rebotado en, en lo que estamos mirando. ¿no? Uh -huh. Por eso hay que documentar muy bien eh, tanto las, eh, los datos de la cámara, de la cualificación del termógrafo, hay una certificación profesional en termografía, igual que en los ensayos y en no destructivos, uh -huh. y documentar en qué condiciones se hizo esa termografía. Desde las condiciones eh, climáticas, ambientales, cuándo fue la última vez que, que llovió, la humedad relativa, para poder llegar a unas conclusiones objetivas. Eh, a, objetivas, ¿no? O sea, con una termografía es muy difícil eh, sacar una, una conclusión si no tienes eh, los datos que la acompañan. Mm -hmm. Y por eso, por ejemplo, pues en un litigio, si no aportase toda esta documentación, existe una norma europea que te regula la documentación que, ha, que has de aportar, uh -huh. pues si no completase toda esta información en un juicio, pues eh, es totalmente rebatible. Claro. Pues nada, yo en principio no veo ninguna otra ma ninguna otra pregunta más. Sí que veo gente que está por aquí eh, pues siguiendo y haciendo algunos comentarios. Está, está Almudena. Bueno, Almudena nos dice que si sale el seguro trienal, veremos termografías sin denuncias sobre eficiencia energética. O sea, que eso se ve que, que yo creo que sí que va a empezar a utilizarse este tipo de ensayos, no solo sí, lo sí, que, sino sí. lo de la termografía. Yo entiendo que se va a empezar a utilizar, vamos, esto tiene que salir por lado. No hay más que, que ver pues eh, lo que ocurre en otros países, eh, que al final nos tocará hacer nos tocará Except... lo mismo. Mm -hmm, claro. Pues nada, pues eh, como decía, por aquí teníamos a, a Almudena, teníamos a Rubén, tenemos a, a Comerlink España, eh, la marca de ventanas que está haciendo un seguimiento del, del programa. Os agradezco un montón todas las todo lo que estáis compartiendo por Twitter y nada, en principio por mi, parte, por mi parte ya está, por parte de los espectadores también, yo creo que llevamos casi una horita de, de entrevista la verdad es que para mí ha sido muy ameno y, y solo me queda agradecerte pues primero que, que te hayas ofrecido para hacer el ensayo y para poder eh, difundirlo y para poder eh, enseñar a la gente, mostrar lo, de qué se trata y en segundo lugar pues, que hayas aceptado el, el ponerte aquí Ponerte aquí delante de la cámara y dejarte preguntar sí. por nosotros. <ríe> no, gracias a ti por la ocasión de eh, <ríe> tener un rato y, y compartir con, y a, con los demás este tema. Bueno, pues os recuerdo que Miguel Ángel pues es de, de Thermagraph, podéis seguirlo en, en, en las redes sociales en arroba termagraph, en su blog que tiene unas fotos impresionantes, muy chulas de termografía, que es eh, termagraph.com, si no me equivoco, Miguel Ángel. Exacto, sí, termagraph.com. De todas maneras, yo como este vídeo lo voy a publicar en el blog, pues ahí pondré todos los, pondré todos los enlaces de Miguel Ángel y pondré, en fin, todos los datos para que si queréis localizarle lo, lo tengáis a mano. Él, es, él está en Valencia, pero imagino que, que se puede desplazar por, por varias zonas de España. Luego, como os digo, como lo voy a tener colgado, pues eh, si alguno lo ve indiferido y quiere, quiere hacer alguna pregunta, pues... Eh, yo ya tengo hablado con Miguel Ángel, que estaremos atentos a los comentarios del blog, por lo tanto, si queréis dejar alguna pregunta allí, pues Miguel Ángel estará encantado, imagino, ¿no Miguel Ángel? De, Hombre, por supuesto. De responder de responder las cuestiones que os surjan después de haber visto, de haber visto el vídeo. Y nada, eh, os animo a comentar, a compartir, a seguir viendo este tipo de vídeos, a, a que incluso los hagáis vosotros, gente de la construcción, animaros a hacer este tipo de cosas que internet está a nuestra disposición para que podamos difundir todo lo que todo lo que tenemos a nuestro alcance y nada más eh, eh, buenas tardes a todos espero que os haya gustado y, y nos vemos en la siguiente y si no nos vemos en nos vemos en Ticat hasta luego buenas noches